Ciao amichis de Físimas. Para el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento para tonificarle gamba. Solamente tres ejercicios. Vamos a hacer el squash yan, el squash normal y vamos a hacer un poco de a fondo dinámico. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer squats o squasos. Es... Chau Amichi, de frisimas para el giorno de hoy Un belísimo allenamento per tonificarle gambe Solamente tres ejercicios Yo aspecto que tus ejercicio lo facha del inicio a la fin Y vas a ver grandes resultados Per uomini anche perdona eh, ja, ja, ja. Guarda todo el, en el campo de basque Un saludo a Nicoloya, y a Cristian que nos guardan en Cueste Canales, los, serán los nuevos pupilos de este canal, piano piano. Son pícolos, pero el oro van a diventarse cuando sean adultos, grandes y fuertes. Cuestos tres ejercicios: los concilio, los concilio, per tú de las personas, tú de las personas, da Pablo, da Pablo, da Pablo, da Pablo. Vamos a iniciar con un, un poquito de de resbello, resbelio a nuestro cuerpo, enviar una información y vamos a hacer un piccolo giro, giro, torno indietro, torno indietro. Vamos a hacer estos tres ejercicios que son eficaces, eficaces. Vamos a hacer cuatro series de uno, cuatro series de, del otro y tres series de, del último, el último así. Vamos a ver grandes resultados. Eh, vamos a hidratar Hidrátate, hidrátate, hidrátate. Hidrátate, hidrátate, hidrátate, hidrátate. Prendo para mi agua que no manque el agua. Ok, perfecto. Vamos a hacer un poquito de, de stretching. A ta, ta, ta, ta, ta, ta. estos ejercicios, hoy lo que vamos a hacer es a cuerpo libre. Tú a estos ejercicios les puedes ayudar el peso con un manubri, con una, con una esbarra, con una botella de agua, con lo que tú hay en casa, no son excusas para no alenarte, alenarte, ok, okay. <ríe> basta, basta de tanto palabra y vamos a iniciar ok, vamos a hacer con el el squat, el, el squat, la sentadilla en español, importante, vamos a abrir a la estresa misura de de, de de la espalda, vamos a hacer esto, así, ta ta ta ta ta sin eh, portar avanti el ginocchio que pase la punta del pie. ok, vamos a hacer 25 prepárate, prepárate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 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 ok, Nicolò, Cristian, mira comando, hay que hacer este ejercicio en casa. Never stop, inicia piano piano, piano piano como siete bambinos, progresivamente, progresivamente, progresivamente, cosí diventarán grandes y fuertes, mira comando, mira comando, habíamos hecho nuestra prima 25, nos queda mancando altra eh, 75, ok, respira profundo, ok, se si va, se si va, se si va, altra 25, voy a cambiar un poquito el lato, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3 4 Contrai il glute 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mancano 5 1 2 3 4 e 5 uh, tutto questo esforzo vendrà pagato già abbiamo fatto 50 50 50 queda mancando altre 50 perché sono 100 sono 100 sono 100 tu vuoi migliorare devi forzarte Debe forzarte, meterle la pasión. No importa que fai 5, de 5 en 5 fai 280. Tú inicias, tú inicias progresivamente. Tú no compites con me, tú compites con tu esteso. Ok. Ay, ay, ay, ay, ay. Hayamos faltado 50. Andiamo por las otras 25 para completar 75. Ok. 3, 2, 1, vía. 1.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 Sette, otto, nove, dieci, cinque in più, uno, due, tre, quattro, ah. cinque, cinque, cinque, già abbiamo fatto 75, 60, uh. uh. io mi stanco, tu ti stanca cuatro nos estancamos, pero vamos a ver grandes resultados al final. Uf. Ay, ay, ay. Ah, ah, ah. Si tú, ancora, no te has inscrito a este canal, suscríbete. Láchame tu comentario, así me ayudas un poquito a, a salir. Ok, ya okay, llegamos. Pacto 75. 75. Adesso vamos a hacer nuestra altra 25 per completare il nostro primo obiettivo il nostro primo gradino che sarebbe 100 100 ok 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 contrai il gluteo quando sale 7 8 9 Dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro. Y 5, uff, uh, trémano, trémano de gambe, trémano, trémano de gambe. Ok, hayamos hecho nuestra eh, en español, sentadilla, squash, squash, hayamos faltado yendo. Ahora vamos a hacer otras 100, pero con squash ya. Cuá, nos espacamos de gambe, Cuá, estrillemos yendo, no se mola, no se mola un poquito de agua? Ah, ah, ¡Rica, rica el agua! ¡Rica el agua! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me preparo! ¡Escuasián! ¡Escuasián! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Esto vamos a hacer! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer con este, con este movimiento! este movimiento! saltino, salto, salto, salto, salto, salto salto de 3 centímetros ok, se sentirá la fatiga se sentirá la fatiga, pero no molamos, no molamos più, no molamos, Prepárate. 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,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 La intensidad del esfuerzo es la misura del resultado, que puede ser bueno o malo. Esperemos que sea bueno. La constancia, la constancia vince. El empeño, el empeño, el empeño, el empeño. Uh. 25, 25, mancano 25. Lo giro delato. Uh, uh. Trema, trema el gambio. Trema, trema, trema, trema. trema. Prepárate. Prende un gocho de área. Ah, ok, prepárate. 3, 2, 1. Vía, vía, vía, vía, vía, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6.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 50 50 50 60 de labor, ¿no? 60 60 Lo son. es estancante. Pero cuesta nos va a ayudar ¿eh? a a diventar la gamba tónica, dura, como piedra. Cosí cuando toque la fidanzata, la mujer, el amante, el cío, la mama, el papa. Mira que tú, que tú te alienís con física más. Ok, vamos a hacer nuestras próximas eh, 25 para completar 75. Ok, prepárate.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 5 in più 1 2 3 5 Non è facile però non si mola più 75 Dai. 25 100 Preparate 3 2 2 1 vía, vía, vía, via, vía, vía, vía. Via, via. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otto, nove, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otto, nove, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Ah, me saluda, me saluda, me saluda a mis amigos. último ejercicio será cuesta, vado adelante y piego, Ta. y piego, vamos a hacer con ogni gamba 3 de 25, va bien? 3 de 25 con ogni gamba, prepárate, prepárate, no es fácil, no es fácil ni para ti, ni para mí, pero si volemos alcanzar un objetivo, debemos Siempre mantenernos, mantenernos, mantenernos, no molares a la prima de dificultad, Debe reingastearle a la vida. que hay dos manos, hay dos gamba. te puedo mover, tanta gente no se puede mover, y tú que chelas, tú que puedes moverte, lo debes hacer bien, ok, perfecto, vamos a iniciar eh? vamos a iniciar con la gamba, preparo, te preparo, 3, 2, 1, vía,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 40 5 en la testa, pero tú no te fermas más. Tres, dos, uno, vía. Forza, forza. Se la fai. No se muera más. La gamba trema. Trema. Pero no me enfermo. Prepárate cambio de cambio, mira que fue la segunda, la segunda serie 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8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 Uno. último ok uh. grande, grande, grande grande raga madre de dios ¿Por qué he hecho esto hoy? Si vuelve un poco, pues potencia de cambio. Me preparo. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 6 te pego detrás, dietro 8, 9 10 Me trema la gamba, me trema. Uh. Debo seguir. Debo seguir. Última fuerza. Lo que he hecho al inicio no cuenta niente. Lo que conta es este último. Pues este último nos porta a la victoria veo un gochillo de agua ah, ah, uh. 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 piu 1 Dame tu fuerza Pegaso, dame tu fuerza Spartaco, no puedo más, no puedo más, pero no me fermo, no me fermo, último esfuerzo, último, último, todo este esfuerzo vendrá pagado, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Se uh, Ce l'abbiamo fatta Mille, mille, mille, grazie Grazie, mille Grazie, mille Se l'hai fatta Vas a vedere grandi risultati no te dimenticare de hacer stretching al último. De cuore, Pablo.